Amigos, bienvenidos a nuevo avance de café con aroma de mujer. Bueno, Lucrecia le dice a Susana, la secretaria de asociación de cafeteros, que Gaviota es hipócrita y mala persona, que se ganó la confianza de la secretaria de café sport y la sacó de su puesto. Susana le dice a Lucrecia que se esté tranquila, que Gaviota no trabajará más en Bogotá. Lucrecia le dice que le cuente todo sobre Gaviota en la empresa. Susana queda confundida porque Gaviota le parece una gran mujer y una gran profesional. Vemos también que Marcela se molesta mucho con Sebastián y le pide que despierte, que no se puede dejar de la familia. Sebastián le responde que lo mejor que puede hacer es alejarse de todo. De todo lo que tenga que ver con Café Sport Que no trabajará más en Bogotá Y que se concentrará en su matrimonio con Lucía Y con la llegada de su hijo Pues él dice que con el tiempo todo se olvidará y tratará de ser feliz También se alejará de Gaviota para que la familia la deje en paz Marcela le dice a Sebastián que no logra entender lo que está diciendo Y la deja muy triste Le dijo que dónde quedó el Sebastián que luchaba y no renunciaba tan fácil a todo